Me mostrarían un acontecimiento Hijo contra Frisier, lucharía en aquel encuentro Todo El planeta bellita acabe desapareciendo Confiando en que Kakaroto vengaría este suceso Basta, fuerza, coraje y depresa Siempre muere en cada una de sus peleas Amidame, yo orgulloso, él es el guerrero parto La viva imagen de su persona Hola, saludos, mis aiyajinis Es en el universo del terror el día de hoy Vengo a punto a traer que tanto te pidieron en mi comunidad aquí lo tienen ese punto es el origen de la patrulla roja sin nada punto que hacemos como hacemos el doblaje, el video, ahora mismo. El ejército de la patrulla roja. es conocido con su nombre original. Ejército Red Ribbon, cuya sigla es RR, es un ejército ficticio de la serie y anime Dragon Ball que constituye el peor enemigo colectivo más duradero dentro de la serie desde el episodio 30 hasta el 68 del anime. El ejército más temido y poderoso de la Tierra fue fundada por el por el comandante Red. El cuartel general se encuentra en una fortaleza muy vigilada por sistemas de seguridad y misiles cerca de unas montañas, y desde allí se controla y se envían las pertinentes órdenes a los demás batallones, brigadas o patrullas constituidos para encontrar las siete esferas del dragón en las distintas regiones en las que indica el radar que se encuentran las mismas. Organización Altos Mandos Comandante Red Oficial del Estado Mayor Black Generales General Blue General White General Cooper Coronel Es Coronel Silver Coronel Violet Capitan Es Capitán Doc Capitán Yeyou Sargentos Sargento Metálico Sargento Mayor Murasaki Hijo del Doctor Jero Científicos Doctor Frape Doctor Gero Androide Número 21 Rangos Desconocidos Geo Gold O conocido por su otro nombre El Androide 16 Código Militar El Listón Rojo Tiene una gran intolerancia hacia el fracaso si el comandante Red observa soldados durmiendo directamente empieza a golpearles para que empiecen a trabajar, si una misión fracasa el que falló la misión será asesinado por faltarle al ejército, por ejemplo en la película El camino hacia el más fuerte, el general Blue no pudo cumplir con su misión, así que Red ordenó a que lo asesinaran, esto significa que el listón rojo está controlado por alguien muy estricto subcontratos del ejército al no poder hacer frente a Goku con sus propios oficiales. Red contrata a dos personas fuera del ejército, una experta ladrona, solo en el anime, y un experto asesino a muy alto precio. Usquitao y Recursos Militares Bases de Operación Campamento del General Blue Torre del Músculo Campamento del Coronel Silver Cuartel General del Ejército del Listón Rojo Campamento del Capitán Yeyou Vehículos Jeeps Tanques AP, Camiones Aeroplanos Helicópteros Submarino Barcos Robot de Batalla Relación con la Corporación Cápsula El Ejército del Listón Rojo fue el mayor rival competitivo de la Corporación Cápsula. En el campo específico de la producción de vehículos, la organización liderada por el comandante Red competía de forma directa e indirecta con la empresa del doctor Brief. Cabe destacar que la primera es una organización militar, mientras que la segunda es una compañía, una produce vehículos para uso general y la otra para uso militar, mercados completamente diferentes. Durante un tiempo, no obstante, compitieron en la producción de vehículos, pero, aún así, la Corporación Cápsula tenía la ventaja en cuanto al aspecto funcional. Tras el desmantelamiento del ejército del Listón Rojo, ninguna otra empresa ha conseguido siquiera acercarse a competir con la Corporación Cápsula 12. En el año 750, la Corporación Cápsula dominaba el negocio con un porcentaje mundial de fabricación del 40%, compitiendo con el ejército del Listón Rojo, el cual tenía fabricaba el 16% de los vehículos en la tierra, mientras que el resto eran fabricados por otras empresas más pequeñas que constituían un 44%. Curiosidades en el ejército, además de personas de diversas etnias, hay animales antropomórficos de diversas especies. Ver este tipo de personajes se volvería más extraño con posteriores episodios en la serie de Dragon Ball. El Comandante Red y todo el ejército del Listón Rojo presenta varias similitudes con el archienemigo de James Bond, Blofeld y su organización Spectre. Tiene varias similitudes con organizaciones fascistas, nacionalsocialistas o comunistas, ya que el comandante es una mismísima parodia de Joseph Stalin, Adolf Hitler o de cualquier dictador. Aún así, el ejército se suele ver como una parodia de un grupo militar representativo del comunismo mundial, representando la amenaza de la expansión del comunismo, y no como parodia a un único grupo. En Dragon Ball Z, aparecen dos personajes muy similares al comandante Red y oficial Mayor Black, esta vez como directores de una película en uno de los primeros episodios del arco de Majin Ball. En dos de las películas que se emitieron como especiales de Dragon Ball, aparecen varios de los oficiales. En Aventura Mística aparece el General Blue, que vuelve a ser asesinado por Tao Pai Pai de la misma forma que en la serie, y el Sargento Metálico. En el camino hacia el más fuerte, aparecen con un nuevo diseño la mayoría de oficiales. General Witte, Sargento Metálico, esta vez como un robot de raza negra, General Blue, Coronel Violet, oficial del Estado Mayor Black, esta vez sustituyendo su diseño africano por uno sudamericano, y el Comandante Red, que acaba de la misma manera que en la serie. Muchos de los nombres de los miembros del ejército son derivados de colores en inglés. En el episodio 32, Red menciona que la esfera del dragón se dirigía a los dominios del comandante Brown, pero dicha persona finalmente no se vio en el anime. Únicamente fue mencionado en el manga. El nombre del Sargento Púrpura es el único de los miembros, además de Violet, que se traduce, de Murasaki a Púrpura varios de sus comandantes barra generales se parecen a los comandantes del negaverso del anime Sailor Moon siendo similares el coronel Silver y Neflite a ninguno le gusta hacer trampa y siempre planea lo que va a hacer manteniendo la calma General Blue con Soicite no les molesta hacer trampa y siempre se aprovecharán de la situación para utilizar sus técnicas además de sus tendencias entre otros el logo del listón rojo se parece mucho al logo de los cigarrillos Marlboro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 Que decirte, yo soy la señora en cuenta las de las historias de terror. No veremos después ayunará. Nada ya decirte adiós.